agua o líquidos eh, adentro de la caja lo usan mucho para funciones como le digo vienen en tres, en tres tamaños diferentes en color naranja bien vistoso esta es la línea marina de cajas y bueno, como verán también eh, tenemos por ejemplo otros productos como por ejemplo la mochila estanca eso también es una mochila que la pueden sumergir debajo del agua no le van a ingresar agua con los pliegues necesarios es una mochila totalmente impermeable con bolsillos laterales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 Eh, más que nada por tamaño ingeniero como verán trae cajas también de la línea plano eh, en esta ocasión este bolsito viene con tres cajas plano eh, que ya vienen incluidas bolsillo de frente bolsillo en lateral y la tapa que lo recubre y eh, además es muy buena calidad tienen en tamaño 3600 y en tamaño 3700 abajo por otra parte tenemos de la serie weekend en este color rojo también es un bolso que incluye cajas